Con 18 minutos, vamos a hablar de algo que sucedió en el transcurso del día, que fue lo que reportaron los mismos vecinos y visitantes al circuito de playas Costa Verde, y es que habían señalado de que habían visto manchas en el, bueno, en el litoral, en esta parte del, de la playa, entonces, son ¿a qué se debe ello?, para eso vamos a dar la bienvenida a Arturo Alfaro, él es ambientalista, para que nos dé las causas de lo que se o de lo que estuvieron reportando diversas personas en el transcurso del día. ¿Cómo está, señor Alfaro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Robin. Sí, como señales, yo también recibí llamadas de diversos vecinos preocupados porque veían estas manchas oscuras. En Pensaban playas, que era en el petróleo, ¿no? Podría ser petróleo. En realidad surgieron un montón de especulaciones. Eh, sí, muchos pensaban que eso, además, algunos asociaban al, al lamentable derrame de petróleo que ha sucedido hace poco en Conchán. Uh -huh. Algunos pensaban, como la corriente va de sur a norte, que quizás la corriente jaló ese petróleo en una mancha que se escapó claro. y llegó hasta la Costa Verde. Entonces, en atención a esta llamada, se me acerqué aquí, yo me acerqué a la zona de la Perla. Y, y también ahí, bueno, mira, yo salgo de la punta y desde Carpallo, o sea, ha llegado prácticamente hasta la punta, uh -huh. hasta toda la Costa Verde, se ven estas manchas, pero que, eh, mi apreciación, son algas pardas. Algún tipo de alga parda está flotando y algunas ya han llegado, inclusive a las playas, como en zonas de La Perla y San Miguel. ¿no? Algas pardas, dice usted. Pues sí, es una, tú pues, sabes que hay microalgas y muchas algas, macabalgas de diversas especies, pero por el color que tienen estas algas, se le denominan algas pardas, que hay dos o variedades en, en la costa peruana, uh -huh. y como están muy bien concentradas, dan este color oscuro, ¿no? Uh -huh. pero, pero a su vez también uno ve que en algunas zonas donde no hay tanta concentración, se ve como un luz. Y, y es más o menos cuando uno ve la mancha petada ¿no? que tienes una zona de la concentración del petróleo, pero donde está menos concentrado, queda como una capita encima que, que da una, un tono un poco más claro, como eh, el aceite. Entonces, yo creo que muchos han confundido eso. Y, pero lo que también nos muestra es que la comunidad está muy afectada por eso del arramo de petróleo, ¿no? Lo que tenemos en Ventanilla, ya con penchan, que ahora ven una mancha oscura en el mar, y de puede que la claro, hoja, lo asocien a sí, sí, se alarman, eso, y eso es lamentable, porque es señal de que es, es un indicador de que tenemos un, un problema de seguridad en las operaciones de descarga de los agudos en la costa, se le trae como consecuencia que toda la comunidad que está alertada es preocupada por esto, ¿no? Y la presencia de estas algas pardas que usted precisa es, eh, entendemos, eh, bueno, justo han aparecido hoy, esto se debe a la corriente para que salgan a, a, a la parte superior, eh, ¿qué ha pasado? ¿De qué zona es lo que viene? De repente está en, una, en un momento de, de multiplicación, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que ha ocurrido para que se pueda, al menos hoy, ya eh, poder ser visible? Sí, yo supongo, sí es una suposición, ¿no? Porque es algo que estamos viendo inmediato, con más estudios, se podría determinar de mejor. Y es que hay para ellas, ya en Gaspar, en esas zonas de la costa peruana. Pero cuando hay una idea que fuera, cuando hay un movimiento fuerte, arrancan esas almas, se desprenden quedan flotando y quedan ya un poco a donde la llueve la corriente, ¿no? Por ejemplo, este el pisco es muy aprovechado. Cada vez que el pisco aparece en estas manchas... Por decirlo así, de algas plagas, de un tipo de alga, y que llega a la costa de San Andrés, de Pisco, uh -huh. los pescadores lo cosechan y lo comercializan. Tiene un valor económico estas algas también, ¿no? Uh -huh. Pues yo supongo que hemos tenido en esas semanas, desde Semana Santa, hemos tenido un oleaje fuerte eh, en toda la, la costa. Eh, Acá en la zona misma de Tarpaio, de la mar de de la costa verde, de otras zonas por ahí, también hemos tenido un molestos fuerte. Puede ser esto, ¿no? Porque ellos todavía es quedan arrancados estas algas de la zona donde están, en el fondo del mar, y luego ya las corrientes las han ido moviendo... Y se han acumulado hasta la costa de oro. Uh -huh. Y usted considera que esto podría, bueno, esta gran presencia que ahí tenemos en paralelo las imágenes eh, afecten algo la, la vida marina de los peces propios de esta zona, a los mismos bañistas o los deportistas que suelen practicar algún tipo de deporte en este, eh, en, en toda esta extensión, ¿no? Y si considera que también se va a prolongar por mucho más, eh, por muchos más días. Bueno, la, la corriente la va a ir llevando, la va a ir moviendo, o, o la va a mandar al mar, o la va a seguir llevando hacia el norte. Hacia el norte, ¿no? La corriente de fuera norte, entonces, a norte, en torno a esa costa, ya hasta Chile, más o menos, ¿no? La corriente de fondo va de fuera norte también, ¿no? Entonces, esto se va a ir dispersando. Sí puede afectar, por ejemplo, a los tablistas, ¿no? Uh -huh. Los tablistas van a estar corriendo en medio de las algas, va a ser sumamente incómodo. Eh, sí los puede afectar a ellos en, en su desempeño, en su desempeño de deporte. Pero a los que hacen natación en aguas abiertas también. Claro. Si los que entran al mar a hacer natación en aguas abiertas, pues eh, van a tener que pasar el, el punto donde están las algas para poder nadar bien. ¿no? Pero, si sí va a afectar un poco a alguno de los que hacen deportes náuticos, o puede ser también a los que salen con un yate, ¿no? con un motor, las algas se le pueden acumular en el motor, en la hélice, ¿no?, del motor, y eso también causa una molestia, un impacto. Sabes, estas acumulaciones alteran el desarrollo de las actividades. En cuanto a la biodiversidad, Muy bien. no, no lo creo, es más porque estas algas llevan en sí también mucha biodiversidad, entonces más bien se llevan alimento hasta para otras especies, ¿no?, Así es. Bueno, en primer lugar, eh, resaltar ¿no? esta alerta en la que se encuentra la ciudadanía de cualquier hecho atípico que ocurre en nuestro litoral. Y segundo, es buscar fuentes fiables como usted, por ejemplo, que nos dan a los alcances de qué puede ocurrir. Pero es seguro que las autoridades correspondientes ya nos van a estar dando esta verificación de lo que ha venido sucediendo en el circuito de playas y que se ha extendido hasta, hasta la punta, nos señala usted. Eh, señor Alfaro, muchísimas gracias por haber habernos brindado estos minutos y poder al menos tener algunas precisiones de lo que ha sucedido en la mañana, en el circuito de playas también la punta como ya lo mencionamos. Muchas gracias, una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Muy bien. Amigos, con esta información nos vamos a la pausa comercial, pero al volver regresamos con muchas más informaciones. No se vaya, volvemos.